Imagina que un día te levantas y estás rodeado de personas muy pequeñitas, como si fueras Gulliver. Estas no te hacen daño, sino que siguen con su vida, como si tú fueras parte del paisaje. Entonces, te fijas y te sorprende descubrir a conocidos entre ellos. Se han reducido ellos o te has agrandado tú. Para tu sorpresa, no es un sueño, aunque nadie más puede verlos. Sales a la calle y ves a otros viandantes, qué extraño. Parece que algunos también son invisibles para los demás. Entonces te percatas que también ves personas de tamaño normal que otros no ven. Solo eso? No. Sino que también hay gigantes y nadie más los ve. Aunque parezca ficción, esto es un fenómeno real documentado.